Y por fin llegamos a los efectos que tiene Adobe Illustrator. Básicamente en estas lecciones vamos a trabajar con el panel de efectos, tanto los efectos de Illustrator como los de Photoshop. Como ya es costumbre, tenemos adelantado el texto y es una Minion Pro, a unos 307 puntos más o menos. Siempre en esta lección y cuando vamos a trabajar con efectos, vamos a depender de manera directa del panel de Apariencia, para que en pocos pasos nos quede realmente algo espectacular así que empecemos extrayendo el panel de la apariencia Ok, en la parte derecha lo encontramos y lo extraemos desde su menú contextual en el relleno voy a colocar un color que puede ser este lila un poco fuerte no importa realmente elijan, elijan y elijan y en el trazo me voy a quedar con un color que puede ser este naranja No podemos colocarle unos tres puntos y ahora solamente en el trazo voy a hacer lo siguiente. En efectos me voy a ir aquí a trazado y voy a poner esta opción que dice contornear trazado. Clic en previsualizar. Y mira cómo se ha agrandado el trazo alrededor de la letra. Me interesa mucho que esto crezca un poco más, así que donde dice la opción de offset o desplazamiento, con flechas hacia arriba voy subiendo un poco, un poco, hasta que estos, eh, este trazo pueda intersecarse pueda montarse el uno con respecto al otro dejamos en 0.6 centímetros y clic en ok y en este momento le vamos a colocar otro efecto al trazo mismo que nos permita en el busca trazos añadir esos efectos es decir perder esas opciones que estaban encima eh, colgadas unas con otras muy bien dos pasos y tenemos esto que valió la pena